Hola gente, sean bienvenidos a otro nuevo video de Doctoreando Ya conocen a mi amigo y compañero, colega, el doctor Juan Pablo Reynoso De anatomía, educando para el futuro Exactamente, subimos un video de, de un especial de medicina forense hace un, varios días Pero el día de hoy nos encontramos aquí en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Para estar un poco más relajado, hablando de cosas más más relax recordando señores, hay que recordar los viejos tiempos yo voy a recordar mi primer semestre aquí en la universidad y de eso vamos a hablar hoy cosas que pasaron el primer semestre eh, en la escuela de medicina de manera general específicamente aquí en la UAS vamos a ver doctor Reynoso qué tú recuerdas que fueron de las cosas de los problemas que tienen los, los pinos en la UAS Bien. ¿Qué son los pinos? Vamos a explicar eso yo creo primero, ¿no? Un pino, señor. Un pino es cuando uno ingresa, recién ingresa a una universidad o a una escuela. ¿Pero se le dice eh, más aquí el aguace de pino? Si en una escuela le dicen prepa, lo no. prepa. Pero acá, allá en República Dominicana, se conocen como pino las personas que recién ingresan a estudiar en la universidad. Como por ejemplo... En la UAS usted no puede ir sin usted estar orientado una semana antes o dos días antes de saber cuáles son los lugares donde usted va a tomar la clase. Esa, esa es la primera recomendación. Cuando usted se inscribe en la UAS, lo primero, cuando usted hace la plataforma, el proceso digital, lo primero que usted va a hacer es un mapa ahora en, en, en... la hoja de selección, para usted identificar un pino, usted tiene que buscar tres características. Lo primero, van a andar con una hoja en la mano. Esa ah. es la hoja de selección. Lo segundo, van a andar en manada. Siempre un grupito de cuatro y cinco. Y la otra, la otra. Y la tercera, siempre van a andar divariando, perdidos, mirando para arriba, buscando los edificios. No, de, creo que falta otra también. ¿Cuál eh? es la otra? En pinta. Ah, sí. Van a andar tirando pinta. Para los que no son dominicanos, pinta es vistiendo bien, ¿no? Siempre van a venir de que con unos tacos, en tacos, en taco aquí de la Maquillaje, sí. cogiendo clases de que aquí en una, en una J -J. clase JJ, porque los pinos cogen clases en JJ, en RL. Coge la clase que está muy lejos, una clase aquí y otra que está como a dos, un, un kilómetro, a un, un kilómetro, kilómetro a pie. A pie y a la misma hora, Qué quémate. ¿Y a ti qué te tocó en el primer semestre de medicina? ¿De dónde tú vienes para estudiar aquí? Ah no, mira, yo soy como toda la gente que viene de pueblo, yo soy de San José de Ocoa, vine a estudiar y ahí me fue más fácil porque ya mi hermano estaba aquí y me ubicaba con todo. Pero sí me di un par de perdiditas, sí, cuando uno preguntaba. Es otra cosa, porque tú llegas aquí de un pueblo, de un campo, de cualquier otro lugar, o de provincia, tú vienes nuevo y no sabes inclusive dónde están los lugares, coge una guagua aquí y te botan para el quinto del demonio. Uno viene inocente, uno viene inocente, porque una vez. Veces... Viene y le pregunta a una gente, ah, mira, ¿dónde está la facultad de medicina? Y, y tú estás atrás de ella. Y tú estás atrás de ella. Y si tú se la preguntas a alguien para confirmar, tú ah, crees... Eso está allí, tú doblas esa esquina ahí. Después tú coges un carrito, allá afuera. Tú crees que te lo van a decir, lo que hacen es botarte lejísimo, ya tú sabes. En primera, la primera pérdida que yo me di aquí en Santo Domingo, porque yo vengo de Santiago, yo estudié allí en Santiago, medicina, y mi primer semestre aquí fue el quinto, como quien dice, de medicina, fue mi primer semestre. Ah, y tú viniste de allá, En okay. un quinto semestre yo todavía soy pino, en la universidad aquí, porque yo vengo a la misma, en la misma institución, pero en un recinto. Ajá. Yo vengo a la sede central. Yo me di esa pérdida, muchachos. ¿Para dónde te mandaron? Yo, manda? yo vine con varios compañeros. Y nosotros vinimos de que de una vez a tomar materia de semiología médica y eso, materia de hospital. Uh -huh. Agarro yo y busco uh -huh. eh, mi horario y verifico que me tocaba de que ir para el Morgan, el Viedad igual. ¿Y, ¿Y tú no sabías dónde estaba eso? ¿Qué sabíamos nosotros? Éramos un grupito de cuatro. Nosotros cogimos una guagua de la 100B. ¿De la que ya allá? Cogemos la guagua en el, 9, Ajá. en el 9, en el 9, en kilómetro 9 de, de la autopista Duarte. Cojan una guagua ahí de la ruta 100B, nosotros le dimos la vuelta a Santo Domingo entero muchachos Y ¿qué? no llegaron, y no llegaron A Managua ya llegamos Ya tú sabes, eso está lejísimo A la orilla del río pues ya, para pa, pa la vez se llama el lugar No, no, no, no, no ¿Qué otra cosa tenemos que... cosa que pasan en el primer semestre también? Los profesores, que tú sabes que los profesores ah, en el sí. primer semestre tú coges los profesores que aparezcan es Que tú no sabes cuáles son los buenos y cuáles son los malos Y por lo menos aquí en la UAS eh, se usa mucho que los profesores hay profesores que... Guagua. Guagua, que tú ¿Qué pasas... Es un, ¿qué es un profesor guagua? Un profesor guagua es un profesor que... Bueno, hay guagua y hay diferentes tipos de ¿Con guagua. ¿Con aire y sin aire? Con aire y sin aire. Un profesor guagua con aire es aquel que tú lo coges, hace pocas cosas y pasa con buena nota. ¿Y sin aire? Y sin aire es un profesor que tú lo coges, pasa mucho trabajo. Compra con, un libro. Compra un libro, eh, hace muchas tareas, pero al final pasa con buena nota también. Y están los otros tipos de profesores, que son los profesores malos, que son los profesores que no, tú le. No, los profesores intensos. Intenso no, Son malos, son malos, son malos. Y eso existe aquí. A mí no me tocaron profesores de que así sí, malos. No, mira lo que un profesor malo. Para mí, un profesor que tú le haces todo el trabajo, pasa la, con las mejores notas, te exonere el examen final y te ponga 78. Eso para mí es un profesor malo. Exonerado con 78. Exonerado, la mejor nota y 78. Y la secretaria con 98. Ah, la secretaria siempre... Sean secretarias. O secretario. O secretario, es un buen consejo para el nuevo, ¿no? A mí me pusieron de secretario de fisiología. Secretario sin cartera, yo tenía que llevar siempre un pañito para limpiar la silla, al profesor, y la, y la butaca antes de sentarse. <risa> Pero te pusieron mala nota, ¿sí o no? ¿Quién dijo? Un 79. Un 79, no, no, no. Pero tú lo no recomiendas eso, ser secretario, ¿qué no tú crees? No recomiendo no. eso, porque yo alguna vez sí. eso se puede mal influenciar o malinterpretar. Con las calificaciones al final. Ah, pero tú pasaste porque tú eres secretaria. No, mire, sea secretario para que tenga su buena nota. Yo al principio era así, de que no, yo no, como decimos aquí, yo no lambo. Yo soy el que más sé. Me que No me quemé, yo nunca me quemé y pasé casi siempre con buena nota, pero esas notas estaban estaba mala, ¿no? Yo me gradué con honor y todo. Y yo pero, me sí. gradué de lado ¿Y qué con eso? Yo soy ¿Y médico, bien? ¿y tú? Soy médico general también. Pero, nada, esas son... Eh, Esas son pero, vivencias, pero, que pero creo, eh, a lo nuevo, creo que sí, para mí es importante que saquen buena nota. Ellos deberían dejar de los comentarios, dejar en los comentarios si ustedes se perdieron el primer semestre de sí, la universidad. Sí, se perdieron en el primer semestre. Principalmente los estudiantes de la UAC, que son los que más trabajo pasan. No los, universidad, los universitarios de universidades privadas, que esos son ya diferentes. Diferente, está no, todo más cerca. Exacto, no, y que los, los compañeros de, de la universidad no son tan desgraciados como los de aquí. Porque si a le preguntan algo nuevo, yo le dicen, ah, sí, la facultad está ahí. Aquí como que hay una cultura de mandarlo lejos al nuevo. Ah, yo estoy buscando la, la biblioteca. ¿No te ha pasado? Buscando la biblioteca, ah, la freca. biblioteca atrás de ti. <risas> y tú con la hojita, buscándola. Ya tú sabes. Pues nada, yo creo que, ah, ¿qué más tenemos por ahí? Otra cosita también son los, los movimientos estudiantiles. Ah, bueno. Que a ti de una vez te, te cactan. Si tú eres el pino de una vez, <risas> entran aula y te captan. Para que tú te entres es un movimiento estudiantil. ¿Eso es bueno o malo, está un movimiento estudiantil? Bueno, yo nunca estuve. Yo nunca, yo, nunca yo nunca estuve en un movimiento estudiantil, pero sí me llegaron a, a influenciar y decir que entrara uno, que anda por ahí siempre fiel. Ah, ya, ya. Compañero, sí, compañero. Sí, compañero. Pero mira, una eh, recomendación que le voy a dar a todo el estudiante que es nuevo, por lo menos aquí en la UAS, es que saquen buenas notas para que tengan privilegios. Los privilegios es otra y, cosa y, para y, la materia. Sí. Y si no sacan buena nota Péguense con alguien para que le ponga los privilegios, porque con los privilegios que se cogen los profesores que tú quieres y te va mejor. Tu primer semestre en qué año fue? Aquí en, en, en La UAS. 2011 2 2011, El primer mío fue en el 2009 1 En el 2009 1 yo llegué aquí de Santiago y esto fue inmenso, un cambio de cielo a la tierra. Yo allá tenía todo cerca, inclusive cuando sí. yo vivía, vivía muy cerca de, de la universidad. No tenía que durar una hora y media para llegar a, al lugar eh, de la universidad a la casa y de la casa a la universidad. Eso era un caos, que tenía inclusive que esperar. ¿Tú llegaste al comedor universitario aquí? oh pero claro. cuando estaba el viejo? ¿El viejo? Ah, el viejo, sí, yo fui. Chacho, en el viejo se hacen una fila. Ah, otra cosa importante. aprenda a colarse. En el tiempo, <risa> hablando de eso, en el tiempo de, de la parte de, del pago en la universidad, uh -huh. eso era un caos, que teníamos que ir al Tony Barrero a pagar. Eso era una fila kilométrica, que tú tenías que venir a las 5 de la mañana a hacer tu fila. Ah. No, a mí no me tocó esa, esa generación, yo pagué siempre, yo pagué online. Y para la, elección, para la, la selección de materia, tú tenías que coger en, una, en, un, en un mural, coger la materia. Y después ir a donde estaba, un escritorio, ahí habían unos compañeros que estaban ahí escribiendo la materia. Esa era la, la selección de materia. Que duraban de, que de noche y de todo. Que es... tú tenías que venir a las 4 de la mañana a buscar tu no, materia. A mí no me tocó nada de eso. Para coger yo... el primer turno a las 8, a las 7 y media de la mañana comenzaba. Yo entré en la era digital, ya pues, ya Después de ahí comenzó la parte digital, que eso fue un gran avance para todas las instituciones. La era tecnológica. La era de eh, señores, si este video llega por lo menos a los 500 likes o los 1000 likes Vamos a hacer otro video de nuestra vida en el internado rotatorio En el internado, en el internado Vamos a compartirle ese después Ya ustedes saben, dejen sus comentarios, síganos y sigan al doctor Rinoso en todas sus redes sociales Suscríbanse a, a nuestro canal, Anatomía Educando para el Futuro y doctorando con doctor Castillo ya Así que saben. ya ustedes saben